Es una invitación, que si bien es cierto la cursa a la Embajada de China en Chile, es una invitación del Consejo Consultivo Político Popular de la República de China, que es un think tank, eh, que es el encargado de sugerir las políticas públicas en China, que es un, un organismo distinto a la Asamblea Popular, y al gobierno mismo. Este es el, el organismo y que le integran eh, muchas personas de, de distintas provincias dentro de China y que son es lo que sugieren las políticas públicas. Eh, tuvimos oportunidad entonces de reunirnos con eh, los eh, ...los números uno de los Consejos Consultivos de Beijing y de Shanghái para poder analizar eh, las distintas eh, problemáticas. Eh, los distintos aciertos que dicen en relación con eh, la relación con Chile, básicamente basada en nuestro comercio bilateral. Eh, entendamos que, al menos en el caso mío, en el mes de noviembre, asistieron a, a, a las mismas ciudades, Beijing y Shanghái, nuestro intendente, el ministro de Agricultura, eh, autoridades regionales, ...básicamente vinculadas a la exportación de nuestros productos... ...como es la fruta, como es el vino, como es el cobre... Eh, ...y de alguna manera yo siento que esto viene a complementar un poco... ...lo que fue la misión oficial de la región... Eh, ...a estos mismos lugares... Eh, ...en que además tuvimos la oportunidad de visitar el pabellón... ...de encuentro de negocios de Chile con China... Eh, ...es un, un, una entidad construida con recursos públicos y es el punto de encuentro entre los compradores y los vendedores de productos chilenos en el caso de Shanghái. Eh, a su vez también tuvimos la oportunidad de eh, entrevistarnos con el vicecanciller del eh, gobierno chino eh, como una forma de incrementar también nuestro conocimiento, el conocimiento de ellos por parte de lo que son nuestras regiones eh, y por lo tanto nos parece que es un encuentro eh, positivo, interesante, eh, particularmente tratándose del primer socio comercial de, de Chile en el mundo y que está destinado a ser eh, eh, con mucho eh, un, un actor demasiado relevante a lo que son nuestras exportaciones. Entendamos que solamente en el caso de la sexta región, China pasó en cinco años de importar 5 millones de dólares en cerezas ...hasta este año 2018 que acaba de terminar con 700 millones de dólares... ...en un solo producto como es la cereza... Eh, ...que en una buena parte proviene de la sexta región que yo represento. Hay obviamente una relación eh, de Chile con China a través de su, eh, del país en su conjunto... Pero también hay una creciente eh, visita de regiones nuestras en orden a firmar acuerdos de, y convenios con distintas eh, eh, provincias de China. Entendamos que cada una de las provincias eh, de repente están en, en, en que coincide con una ciudad que tiene 30 millones de habitantes, que es, es un país en sí mismo desde el punto de vista de los objetivos económicos nuestros, exportadores. Y por lo tanto me parece interesante el que se avance en ir pudiendo hermanar eh, provincias o regiones que tienen características asimilables, obviamente no todos igual, pero me parece un, un factor de complementación eh, muy interesante. Eh, asimismo, si uno eh, saca del ámbito solamente de lo económico las exportaciones, estuvimos en una universidad en Shanghái que cuenta con un sistema de intercambio en que habían jóvenes chilenos presentes eh, como una pasantía de seis meses. Eh, son jóvenes que ya estaban egresados de, por ejemplo, la, la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile y que estaban culminando su pasantía de seis meses. Eh, así como hay muchos jóvenes hoy día que se han ido a China eh, a trabajar en distintas oficinas que las mismas empresas exportadoras eh, han dispuesto para su mejor funcionamiento. Eso implica partir incluso por dominar el idioma. Eh, es decir, que los aspectos de complementación, eh, tanto cultural como de regiones, como de estudiantes, van haciendo cada vez más rica la relación y no solamente centrada en eh, un aspecto solamente económico. Francia la Ruta es un proyecto que fue planteado por el gobierno de China en los foros internacionales, cuenta con el total y absoluto respaldo del gobierno de Chile, es un plan muy ambicioso de infraestructura en términos de infraestructura eh, eh, de, eh, de integración, ¿no es cierto?, y infraestructura de caminos de una serie de otros elementos, conectividad, pero también desde el punto de vista de la profundización de aspectos eh, eh, de tecnología que permitan ¿no es cierto? una integración del Asia-Pacífico eh, de manera más efectiva. Chile ha suscrito plenamente, eh, obviamente con sus particularidades, que eso será fijado por la Cancillería, como corresponde en, en Chile, son políticas públicas que se fijan como Estado, eh, y probablemente eh, la visita del presidente Piñera en abril a China así como también la visita del primer ministro seguramente al foro APEC hacia finales de este año en Chile, van a marcar un incremento ¿no es cierto? en las posiciones y el conocimiento que tengan los chilenos, sus autoridades de la franja y la ruta planteada por el gobierno chino.